Muy buenas, estamos en otro video sobre fuentes de alimentación de computadoras y en este caso vamos a hablar de la eficiencia y de cómo, de cómo están marcadas las fuentes o clasificadas según un estándar. El estándar es el que tengo a mi derecha, que es el, la certificación 80 Plus, que la hacen varias organizaciones o gente especializada en hardware, que se dedica a probar... Eh, la fuente de alimentación que sea en el mercado exigiéndolas o sobreexigiéndolas. les hacen un, un determinado tipo de de pruebas en determinados momentos del funcionamiento de la misma justamente para ver su eficiencia eh, vamos a empezar explicando un poco lo que es la certificación 80 plus además de eso que acabamos de decir vamos a aplicar cómo funciona mejor dicho o cómo se puede apreciar esta, esta tabla que tengo a mi derecha el tipo de prueba al cual se refiere toda esta esta planilla se refiere al 80 plus que acabamos de mencionar le podemos saber quiénes es un, unas de las organizaciones que hacen este tipo de certificaciones vamos a ver quiénes son eh, se certifica un producto Yo aquí abajo a mi derecha cuando minimice esta esta planilla Voy a mostrar justamente la otra cámara que está que, que va a tomar a dos fuentes de alimentación distintas, primero una y después a otra, y vamos a ver las características de ellas, por arribita eh, ¿A qué tipo pertenece? Porque cuando nosotros compramos una fuente de alimentación decimos, bueno, ¿y qué tipo de fuente tengo? Además de ser una fuente de 450 watts, por ejemplo, ¿no? ¿Qué calidad tendrá esta fuente? Y es más o menos buena porque la pagué bastante bien. Sí, pero... La, la que le sigue en precio será mejor o será igual. Y una un poco más barata tendrá cierta potencia que me permita confiar en ella o tendré que descartar las fuentes baratas directamente a partir de hoy. Bueno, eso lo vamos a ver en un ratito. Se trata de ver lo siguiente: este cuadro es un cuadro modificado, o sea, lo descargué de Wikipedia, los créditos son de Wikipedia, pero lo modifiqué muchísimo. Así que esto más bien ya corresponde a Wikipedia y a quien les habla. Este, con el debido respeto por Wikipedia y humildemente hablando. Le hice una columna más, que no estaba, que es la columna promedio, en donde saqué el promedio de los tres valores que se le dan a cada fuente después del, del, de la prueba. Eh, se le, primero que nada, hay categorías. La 80+, plus conocida como 80+, plus white, o simplemente 80+, plus o blanca. 80 plus bronce, plata, oro, platino y titanio hacia abajo, cuanto más abajo en la escala se va mejor es la certifica mejor es la fuente ¿tá? de mejor calidad es la fuente eh, el logotipo o el logo que debería venir pegado en cualquier fuente para que nosotros identifiquemos de un vistazo nada más eh, de qué se está tratando la, o qué tipo de calidad tiene la fuente que hemos, que hemos comprado o que queremos comprar tiene que ser así el 80 Plus o 80 Plus White es justamente un sello blanco que dice 80 Plus. 80 Plus recordemos que es la, el tipo de certificación, por eso se llama así. 80 Plus Bronze es una, es una fuente que ha rendido mejor, que ha tenido mejor desempeño y está construida con mejores componentes internos. Ya los vimos los componentes internos de la fuente de alimentación, no los describimos demasiado, pero sí los pudimos ver. Luego la 80 Plus Plata, que es mejor que la bronce y por supuesto mejor que la white o la común, y así hacia abajo vamos a un nivel de calidad donde llegamos a la mayor calidad que es la titanio. ¿tá? ¿Qué se hace con la fuente de alimentación y por qué se le da un distintivo después de haberlas probado? ¿Por qué se le prueba? Por ejemplo, en este caso se prueba a 220 230 volts más o menos, se la prueba a un 20% de su carga a un 50% de la carga que puede soportar y a un 100% de la carga que puede soportar. ¿Qué quiere decir? Se la prueba al máximo, se la prueba a un nivel medio y se la prueba a un consumo de un 20%. ¿tá? Se le conectan elementos, o artefactos, aparatos o eh, dispositivos electrónicos que consuman un 20% de lo que la fuente entrega, de, de, de los watts totales. ¿sí? Por ejemplo, a una fuente de 600 watts, eh, se, se le conectarían dispositivos para que consuman 120 watts, o sea, un 20%. Primero se conecta así, luego a la misma fuente de 600 watts se le conectan dispositivos para que los mismos consuman 300 watts, es decir, la mitad de su potencia. Y luego se conectan tantos dispositivos eh, como para que la fuente entregue toda su potencia, ya que trabaje a 600 watts directamente. Entonces después, en función de los resultados obtenidos, se la clasifica como white, bronce... Titanium, oro, plata, lo que fue. ¿tá? Bien, eh, se espera que una fuente estandarizada entregue como mínimo un 80%, hasta un 80% de lo que se le pide, ¿tá? de la carga que se le pide. Por lo menos, por lo menos a partir de ahí, ya hay otras clasificaciones mejores como la bronce, plata, oro. Esto quiere decir que está certificado, la, la fuente de alimentación 80+, plus. Están certificadas, o sea, uno cuando adquiere una fuente 80 Plus o 80 Plus White, que es el primer renglón de la escala, lo que sabe es que esa fuente le va a entregar por lo menos un 80% de la potencia que dice estar entregando. ¿tá? Porque el 20% que, que no entrega, sí lo produce, pero no lo envía por las líneas eléctricas. Lo que sucede es que lo convierte en calor. ¿sí? Es otro tipo de energía. Se reconvierte la energía eléctrica en un 80%, pero un 20% se pierde. ¿En dónde se transforma? ¿En qué se transforma? ¿O a dónde va? Es calor, ¿está? Generado al interior del gabinete, o al interior de la carcasa de la fuente en realidad, y expulsado hacia afuera. Entonces, si nosotros queremos menor recalentamiento, tenemos que comprar fuentes más eficientes, ¿sí? No se, no se trata solo de refrigerar en informática, se trata de ser eficientes con lo que tenemos, y luego buscar una refrigeración acorde. Pero en este caso, la refrigeración eh, solamente puede si le agregamos más refrigeración a una fuente así para que no recaliente lo único que tenemos que, lo único que, tenemos que tener en cuenta es que estamos echando el aire caliente para afuera o que capaz que no estamos dejando que el aire caliente capaz que no lo, no lo estamos notando pero se está produciendo igual y se está perdiendo igual o sea que por más refrigeración que le pongamos a esta fuente no vamos a hacer que la fuente sea más eficiente ¿Está? así que una fuente plus o plus white va a entregar eh, se sabe que un 80% por lo menos de la potencia que dice entregar Volvemos a lo mismo, pero, pero esta vez al revés, una fuente de 600 W va a entregar 480 watts eh, seguro, a partir de ahí puede entregar un poco más o no, pero tenemos que calcular siempre con lo mínimo, ¿verdad? Porque nosotros no podemos asegurar que vaya a entregar, eh, una, que una fuente de 600 watts vaya a entregar 580, porque por algo existen las demás clasificaciones hacia abajo en la lista y por algo esta es la mejor y miren, le da un promedio de 93,7%. Es decir, que estas fuentes se entregan en el 93,7% de la potencia que dicen entregar y transforman más o menos un 6,3% en calor. Es bastante... Ya, ya es, es, es una fuente... Son fuentes de calidad excelentes. Que yo sepa, no existe la fuente de alimentación que entregue el 100% de lo que dice. Y si existe, será para otro tipo de maquinaria o dispositivo, pero no para una computadora. Es lo que pienso. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso. Bien. Entonces, lo que hice yo fue, se le hace un testeo al 20% de sus capacidades, lo otro al 50%, otro al 100% de sus capacidades, y se ve cuál fue el guataje o la potencia obtenida. En este caso, como entrega hasta un 80%, porque más no puede, se la clasifica eh, como 80 plus white u 80 plus. ¿está? Aquí tienen el promedio. Para no andar mirando tanto las, las especificaciones, que esto ya lo, lo pueden haber mirado mientras el video corría y demás, Además, puedo dejarles después este mismo, esta misma este, imagen que ya fue retocada y todo para propósitos didácticos y propósitos educativos. La bronce puede entregar hasta un 82,3% 82, de la potencia que dice entregar. La, la plus plata puede entregar un 86,3%, nunca un 100, ¿ven? Y nunca menos un 80%. O ahora vamos a ver si sí, hay algunas que entregan menos un 80%. La Plus Oro en, entrega hasta casi un 90% de la potencia que Dice entrega. La Plus Platino casi un 92%. Y la Plus Titanio casi un 94%. Ahí estaríamos en un umbral de casi la, la, la, la perfección. Ahora voy a minimizar esta imagen. Y si todo sale bien, va a aparecer otra cámara apuntando a una fuente. Muy bien, ahí la tenemos. Esta es la, la querida fuente que siempre estamos tomando para hacer eh, mediciones. Para desarmar, para, para hacer todo este tipo de cosas, de investigación. Bueno, es una fuente de marca Genmax que no tiene un modelo demasiado apreciable. No es Genmax modelo T420N, por decir algo. No, es una Genmax trademark, o sea, marca registrada. ATX Switching Power Supply, dice eso y dice eh, los vatios, si vatios o watts, ¿tá? Acá. Recuerdan, la otra vez vimos eso. 480 watts, ¿está? A propósito, estamos con una cámara nueva, una cámara Razer. Racer. Le hago un poquito de propaganda a la cámara, a la, a la cámara web que, que acabo de adquirir. ¿Está? Después la muestro. Esta cámara que frontal es la cámara incluida en mi máquina. En, en la máquina portátil que estoy usando para producir los vídeos para YouTube y esta, esta cámara que está aquí, que estoy señalando ahora con el dedo, con mi dedo índice a mi derecha, es la Aquillo Razer que después les voy a mostrar, ¿tá? en otro momento y les voy a hablar de ella, es una muy buena cámara realmente, les voy a decir a quién se la compré y todo por si quieren hacer lo mismo eh, bueno, bien eh, lo que tenemos es valores determinados ¿tá? en ningún momento acá aparece una certificación White por lo tanto, si no aparece nada, tengo que pensar que ni siquiera es certificada eh, por esta norma que acabamos de, de explicar, eh, la 80+. Plus. Esta fuente, al parecer, ni siquiera ingresa eh, en las clasificaciones 80+. O sea, porque es energéticamente eh, es, es, es peor. Eh, su, su, su manipulación energética o su consumo energético eh, no puede entrar siquiera en esas clasificaciones. O sea que esta fuente probablemente ni siquiera esté entregando el 80% de la energía que dice entregar. Dice entregar 480 watts, como ustedes ven bien acá, ¿está? Aquí, que está marcado, ¿está? De los cuatro modelos posibles, está el de 350, el de 400, el de 450 y el de 480. Esta es la más potente de esos cuatro modelos, pero tenemos que pensar que si no tiene la certificación eh, 80 ⁇ plus entonces es de dudosa calidad energética, ¿está? Bien. ¿Qué sucede con este tipo de fuentes que ni siquiera son certificadas al 80% por esa norma que acabamos de decir lo que sucede es que los fabricantes que fabrican estos dispositivos y que lo que quieren hacer es que tú sigas comprando esto es una línea económica pero no pero no tan económica ¿tá? es una línea económica pero no, no son las fuentes más baratas que existen no son la fuente de 10 dólares ¿tá? esta fuente anda en unos unos 20 dólares promedio de precio si ustedes se fijan aquí hay unos sellos puestos por el fabricante, que dice ATE OK, Burn-In OK, High-Pot OK. High-Pot es de alta potencia. Entonces, quiere decir que este tipo de, de testeos o de mediciones ya las hizo el fabricante para asegurarse de que está emitiendo a, a plaza o emitiendo al, al, al, al, al público un producto de relativa confianza. No quiere decir que esta fuente sea una porquería o que sea mala o que no haya que usarla nunca más porque ahora que entendemos que hay una certificación hecha por gente muy seria, entonces todo lo que esté excluido de ahí es malo. No, no, no, está bien. De hecho, esta fuente, a esta fuente la tuve funcionando en una máquina que, que me armé para mí y la armé a conciencia, sabiendo lo que estaba comprando, y funcionó siempre bien la fuente, ¿tá? Fue testeada y todo lo demás. Bien. Eh, vamos a sacar esta fuente en medio. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es pasar a esta otra que tenemos acá, que es de mejor calidad, esta de bastante mejor calidad. La fuente anterior que acabamos de, de ver, eh, esa fuente, eh, no, si ustedes la buscan en internet por, por la marca y el modelo, no van a encontrar eh, demasiados resultados, mmm, no van a encontrar un resultado oficial inmediato, no va a aparecer la empresa Genmax con esa fuente que diga, nosotros vendemos esto y hacemos esta fuente, mira cómo es, no. Van a aparecer un montón de resultados de Mercado Libre, de un montón de cosas más, lo que quiere decir que no tiene demasiado peso en, en plaza ese fabricante, o es, sí, el fabricante, por realidad yo no lo encontré a, a más o que es una marca fabricada por otro fabricante, eh, pero si ponemos una submarca y no aparece, yo desconfiaría un poco. Eh, esta sí, Antec es un fabricante. Que dispone de, de fuente de alimentación de varios tipos, que lo vamos a ver, tenemos una página acá web cargada ya en segundo plano para que se aprecie todo esto. Es una fuente de 450 watts que ya se ve ahí que no tiene certificación eh, de la que estábamos hablando, ni siquiera de la blanca. ¿tá? Entonces, no tiene ni siquiera el sello blanco. Entonces, yo tengo que pensar lo mismo que, que, que el anterior. Si la anterior era una fuente más barata y de menor calidad, y el fabricante ya se había preocupado por hacer algunos, algunos, algunas pruebas, hacer algunas pruebas a esa fuente, para asegurarse de que estaba este, sacando al mercado un producto prolijo. Bueno, en este caso, lo mismo. Antec no va a sacar una fuente, pues una, una marca reconocida, ¿verdad? No va a sacar una fuente a plaza sin haberla testeado, sin haberla probado. fíjense que podría tener un problema importantísimo, se podría enfrentar un montón de juicios por daños. Este, pongo esta fuente y yo qué sé imagínense que miles de personas en el mundo empiezan a quejarse de que las fuentes Antec funcionan mal y queman las cosas bueno la, la reputación de la marca bajaría muchísimo y Antec sería el principal eh, o, el, o, el, o, el, o el más perjudicado de todos ¿sí? por más que me queme mi computadora mi placa madre mito pero esa empresa está condenada al fracaso absoluto entonces ellos también tienen su, sus cuidados eh, bueno esta fuente no hay mucho más que hablar este, es una fuente de 450 watts, pero si la anterior era de 480, yo puedo pensar que la anterior entrega un poco más de potencia que esta, por más que esta sea de mayor calidad. Aquí nadie me está nadie me está diciendo que por más que yo esta fuente le haya pagado más cara que la anterior, por ejemplo unos 25 o 30 dólares, nadie me está asegurando de que esta fuente sea mejor, de mejor calidad que la otra parece de mejor calidad, y en este caso, por todos los datos que podemos ubicar en internet y en otros lados, podemos saber que es de mejor calidad. Muy bien, ahora ya pasamos al primer plano. Eh, también quería mostrar la liquidez de, de la cámara nueva. Esto de la, de la cuarentena eh, hace que uno se vaya arreglando con lo que tiene a mano para producir material y bueno, eh, fue lo que hicimos filmar casi todos los videos con problemas de sonido, problemas de imagen retocando con las con algunas herramientas que son maravillosas este, bajo el funcionamiento de Linux tenemos a KDE en Live KDE en Live, Openshot Audacity eh, Simple Screen Recorder, que es la herramienta que uso acá para grabar la pantalla y demás eh, bueno, nada, quería que supieran eso ¿ta? Eh, ahora me pasé este primer plano eh, ¿qué, ¿Qué les voy a mostrar? La fuente Antec, esta última que vimos, tiene un fabricante bien identificado en Internet y ese fabricante incluso eh, tiene la, la, esa misma fuente dispuesta ahí con todas las características. Vamos a ver. Es la fuente VP450P. Esta es exactamente la fuente de alimentación que teníamos recién aquí arriba de la mesa. 450 watts de, de, de corriente continua... Ah, de corriente continua no. De potencia continua. Eh, todas las características que no vamos a ver ahora, pues se hace demasiado largo el video, pero está todo, el fabricante dispone de toda la información para que el, el comprador sepa lo que está adquiriendo, ¿no? y es una buena fuente, de verdad es una buena fuente. ¿Qué pasa? Yo me tomé el, el trabajito, la molestia, digamos, no, no es una molestia, me, es un dicho me tomé la molestia, pero no es una molestia. Eh, lo que hice fue buscar dentro de este fabricante, ¿está? Antec buscar justamente las clasificaciones de fuentes para la clasificación este, 80 plus titanium tiene una sola fuente que es excelente la signature titanium 1000 para platinum tiene varias fuentes ¿tá? que ya han sido certificadas bajo esa norma o esa normativa o, esos, o esas pruebas tienen la signature platinum 1000, la 1300, la 1300 y esa historia tiene también fuentes que se pueden certificar bajo la norma 80 Plus gold, que son todas estas que están acá. Y vamos bajando. Ellos tienen lo mejor primero y lo peor más abajo del todo. ¿está? Entonces seguimos bajando, seguimos bajando y vemos que la 80 Plus estándar o White, para, esa, para ese tipo de, de, de, de normativa o de clasificación, tienen tres fuentes y tres fuentes más abajo que son la 80 Plus 230 Volts. Estas no fueron, supongo yo, que no fueron testeadas bajo o probadas bajo el estándar 110-120 volt. ¿tá? Solamente fueron probadas bajo el 230, porque eh, las fuentes a 110 volt eh, dan un tipo de, entregan un tipo de potencia y a 220 entregan otro tipo de potencia. Es un poco diferente la, la calidad. Eh, creo que hacia 110 volts entregan menos potencia que hacia 220 o sea que serían mejores entre comillas las de 220 entonces sigo bajando hasta que me encuentro con una categoría no 80 plus una categoría en donde se incluye justamente la fuente de alimentación que acabamos de ver es literalmente la peor fuente de alimentación bueno no es la, la peor es una de las peores que fabrican Tech dentro de toda su gama de mejores fuentes sí. la peor dentro de las mejores que fabrica el proveedor no quiere o el, el fabricante no quiere decir que sea mala quiere decir que dentro de su escala de valores esa es la, la peor ¿qué sucede con menores calidades que esa? bueno, el fabricante dice yo esto no lo fabrico fabrico las que están en casi un estándar determinado y fabrico de ese estándar para adelante un montón un montón más pero no fabrico cosas que sean demasiado malas esta es la fuente, ¿ven? Eso es lo que les quería decir. O sea que esta fuente es no 80 Plus, por lo tanto, eh, no tiene el sello de, de 80 Plus blanco porque no corresponde siquiera a esa clasificación. Vamos a cerrar estas dos pestañas. Esta es la gente, por ejemplo, esto es una de las organizaciones que realizan esos testeos, ¿está? Acá tenemos, por ejemplo, ellos explican en estos, en estos documentos que tienen aquí, anexando, que están anexados a la página, o anexos a la página, explican cómo es que hacen todo ese tipo de, de medición en las fuentes, qué aparatos se utilizan, bajo qué tipo de condiciones someten a la fuente de alimentación. ¿verdad? Entonces está bueno, no sé, interesarse en el tema si a alguien le interesa. Vamos a ver ahora... Después dejaremos acá abajo el, el enlace a esta, a esta gente. Hay otra clasificación, ¿tá? la clasificación TIER, que es bastante utilizada por, por, por, por, por, por algunas personas, por ahí en la vuelta en Internet, pero yo no encontré nada demasiado fiable sobre la TIER. ¿tá? La TIER es una clasificación que yo entiendo que se hace sobre los servidores de datos. Aquellos que pueden estar... ¿Cuánto tiempo pueden llegar a permanecer en línea sin caer? ¿Cuánto tiempo pueden tener suministro energético sin apagarse? Eh, la, fia ¿La fiabilidad en los canales de comunicación? Eh, ¿La seguridad, eh, tanto física como lógica, del servidor? Bueno, todo eso entra en una escala tier. ¿tá? La escala tier 3, creo que es, sí, creo que es, es la de los equipos médicos, los servidores de, de datos cruciales, los servidores de datos que son de vital, realmente vital importancia para las personas la tier 2 son los servidores de datos comunes que hay en las empresas en las instituciones comunes de enseñanza económicas etcétera y el tier 1 son los servidores domésticos que nosotros podemos tener en nuestra casa una máquina convertida en servidor es un tier 1 pero eso de alguna manera yo creo que lo aplican la fuente de alimentación veamos esto yo busqué mucho en internet para ver la clasificación tier oficial y no encontré nada eh, absolutamente nada esto incluso Dice por algún lugar, a ver, dice Create for Original Image, o sea que esta, la imagen original es de esto, TechAdemics. Y la clasificación está hecha por Tom's Hardware. Tom's Hardware es una página web de total confianza. Es gente que sabe bastante de hardware, o muchísimo de hardware, y hace este. Prueba determinados este, elementos del hardware y te dice, esto funcionó así, esto funcionó así esto bajo tal condición pasa tal cosa, pasa tal otra. Es gente que se dedica a analizar el hardware. Por lo menos es de mi confianza y de, y de la confianza de un montón de gente en Internet, este, de, de, de distintos este, lugares técnicos, por ejemplo, ingenieros, técnicos, etcétera Usuarios. ¿no? Eh, bueno... Eh, la, la clasificación Tier, una de las clasificaciones Tier más, más fiables es de Tom's Hardware, o sea, no es de un organismo internacional, es de por ahí, o por lo menos es lo que, dentro de lo que yo pude estudiar y entender, es de por ahí. O sea que tenemos otra clasificación, que es la, eh, la Tier, la clasificación Tier que no está estandarizada, por lo, más, por lo menos según lo que yo puedo entender, como la anterior, como la que vimos, que es. Um, la 80 Plus. ¿tá? La 80 Plus sí es internacional este, y esta no lo sé. Por lo tanto, no sería del todo de mi confianza. Después hay otra clasificación que es la Big Haswell. Eh, pero también pasan cosas similares como suceden con la este, con la Tier List. O con la clasificación Tier. Así que la, la más este, confiable, a mi modo de ver, sería esta, la 80 Plus. Lo que hice acá fue buscar fuente de alimentación en Banifox, que es un distribuidor en el cual yo compro muy a menudo. ¿sí? Y vi las fuentes que tiene para ofrecerle al público, las ordené de, de menor a mayor precio. ¿tá? Miren lo que son las fuentes de alimentación más baratas, salen 13 dólares, estamos hablando de unos 450 pesos al día de hoy en Uruguay. ¿tá? 450 pesos uruguayo, más o menos, o 400 pesos, sí, 450 pesos, supongamos. Fíjense el salto que hay de una fuente genérica a una fuente prolija, una fuente Comstar, que Comstar no me consta que haga productos de demasiada calidad, a mí de hecho no me gustan mucho los productos Comstar, más bien que algunos no me gustan nada, pero puede tener cosas muy, muy buenas, no lo sé, Esta, esa es la opinión que yo tengo sobre Comstar, pero no he investigado demasiado en el caso. Eh, lo poco que vi no me ha gustado nada de Comstar, realmente nada pero por ejemplo Parlantes, Comstar no me gustan nada, los, los, los teclados este, son de muy mala calidad, los ratones también, este, bueno nada, eh, los, los gabinetes son de muy muy mala calidad, realmente son de pésima calidad, los más baratos pero hay gente que distingue a Comstar o a ese tipo de empresas de otras que Cooler Master por ejemplo no te va a hacer un gabinete de tan mala calidad como Comstar Cooler Master fabrica de determinado rango para arriba ¿tá? Y tiene gabinetes bastante económicos también Pero no fabrica basura Fabrica cosas de un determinado estándar en adelante O sea que lo más barato que le compres a, a Cooler Master O a otras empresas, ¿tá? a Tonetti Bander bueno, Hay un montón de gente que se dedica a fabricar cosas para informática Va a ser de un estándar prolijo en adelante ¿tá? Bien, acá... Lo bueno de Comstar es que ya tenemos un sello que se puede apreciar. Esta no tiene ningún tipo de sello. Ya he trabajado muchos años con esta fuente y ya no armo más máquinas con este tipo de fuente. Ya no las uso más para mis, para mis máquinas. Eh, vamos a abrir esto una pestaña nueva. Esta fuente Comstar. ¿sí? Esta fuente Comstar tiene certificación Plus Bronce. Plus Bronce. Si vamos a la lista de certificación 80 Plus, el 80 Plus Plus Bronze es mejor que la 80 Plus común. Esa fuente de alimentación que estamos viendo ahí en la página del fabricante, en la página del distribuidor, perdón, estaría entregando un 82.3% de, de la potencia total que dice entregar, ¿tá? O por lo menos estaría entregando un mínimo de un 82.3% de esa capacidad que dice entregar, que son 500 watts. ¿tá? o sea que 500 watts tenemos que sacarle la diferencia para ver cuántos watts reales me está dando esa fuente vamos a cerrar esta pestañita que está acá y vamos a ir más para abajo las fuentes van subiendo de precio a medida que voy para abajo 13 dólares 43, 46 58, 69, 70 acá tengo, a ver acá tengo otra con certificación que se ve el sellito ahí es una fuente Seasonic no las conozco realmente de hecho no, nunca nunca compré ninguna ni vi ninguna en los equipos que, que, que, re, que he recibido para, para reparar uh, ya dice gold aquí ya el distribuidor dentro de la marca y el modelo está poniendo la clasificación 80 plus ¿ta? entonces la clasificación gold volvamos nuevamente estamos acá esa fuente Está entregando casi un 90% de la potencia que dice entregar. 90% de 650 watts. Estamos en más de 550 watts aproximadamente. ¿tá? Así que esta fuente tendríamos que verla como una de 550 watts, más o menos. ¿tá? Eso es lo interesante de toda esta cuestión. Ahora, vamos a cerrar todo lo que no necesitamos. Vamos a quedarnos con... Oh, la última cosa que vamos a hacer para, para terminar con el video es hacer un cálculo de fuente de alimentación. Ah, lo que vamos a hacer es... Bueno, ¿y la fuente de alimentación que, que yo voy a precisar para mi próxima máquina que me voy a armar yo mismo? ¿De cuánto tiene que ser? Bueno, vamos a hacer una peque, un pequeño cálculo para darnos, darnos cuenta de más o menos qué es lo que más consume... Eh, potencia en una, en una computadora veamos eso, eh, veámoslo en forma virtual ¿no? Cooler Master es un fabricante que hace gabinete, fuente de alimentación y un montón de productos más es de excelente calidad, ahí está mi gato rufo queriendo entrar, nah, después le vamos a abrir pobrecito eh, bien esto que también lo voy a dejar después en la descripción del video Power Supply Calculator calcula calculador de fuente de alimentación eh, ¿cuánto, ¿Cuánta potencia vas a necesitar por, para armarte tu PC? Ah, recordemos que perdón, recordemos que en estas clases no decimos PC, decimos computadora. Porque si decimos PC estamos dejando a Mac y a, a, a los productos de Apple eh, tipo ordenador fuera. Entonces no. Vamos a corregir a Cooler Master. Um, ¿Cuánto wattaje vas a precisar para armar tu computadora? Esta herramienta te va a ayudar a seleccionar... Este, los componentes necesarios para tu sistema ¿sí? Bien. CPU, procesador, marca. Yo armo con AMD. A mí eh, les voy a decir algo: no digan nada. Intel ya fue. ¿Sí? ¿Está? No lo digan. Está. Menos mal que, que estamos en vivo y ya pasó y nadie está filmando. Está, Serie uh, Ryzen. Yo seleccionaría un Ryzen 5, por ejemplo, pero como no hay, vamos a seleccionar un Ryzen 7. ¿tá? Este es el modelo del procesador. Ya vemos acá que la cantidad de watts consumido solo por un procesador es de 65 watts. ¿tá? Motherboard. No me dice marca de la placa madre, me dice el, el tipo. Entonces vamos a ponerle ATX. Ya subió casi, bueno, al doble, subió más del doble. Solamente por tener un procesador conectado con un, un procesador potente, conectado a una placa madre estandarizada. Eh, GPU no le vamos a poner porque GPU es Graphics Processing Unit. Esto quiere decir que sí vamos a agregar una tarjeta gráfica, pero por ahora no lo vamos a hacer. RAM sí, por supuesto que memoria vamos a ponerle. Vamos a poner memoria DDR4. Vamos a ponerle eh, dos regletas ¿tá? o dos memorias de... 8 GB, lo que totaliza 16 GB, ahí subió un poquito más, pero la memoria ya vemos que no consume demasiada potencia, o sea que podemos agregarle bastante memoria al equipo sin, este, sin perjudicar la potencia total. Vamos a elegir, en vez de HDD, de Hard Disk Drive, vamos a elegir Solid State Drive. ¿Por qué? Porque esta es la era de los SSD. Vamos a elegir eh, unidades de almacenamiento tipo sólido, tipo SSD, y vamos a ponerle 2 ¿Tá? Dos, una para datos y otra para sistema operativo. O una para un sistema operativo Windows y otra para un sistema operativo Linux. está Dos de entre 512 y un terabyte. 512 y 1024 gigabytes, por ejemplo. Dos, ¿está? Vamos a ponerle, no vamos a ponerle nada. Acá me, me confunde porque dice select selecciona un HDD y te pone selecciona tu SSD. SSD. Bueno, tá, no importa. Unidad óptica no le vamos a poner porque, ¿saben por qué? Porque eso es como Intel, también ya fue Nota de humor, segunda Pero para mí es verdad, Intel no eh, Ahora los amantes de Intel y demás Me parece perfecto, ármense la máquina que quieran Vamos arriba, vamos arriba en la informática Rock and roll, pero para mí Intel no AMD full, full editor en el pecho sí, AMD. Eh, Bueno, nada, vamos a ver cuánto consumió todo esto Esto 261 vatios o watts 260 watts ¿Qué tengo que hacer yo? Pensad en lo siguiente a esta computadora no le estoy poniendo tarjeta gráfica es una computadora que me va a servir para youtube para wikipedia para es un procesador potente el ryzen sí, para un montón de cosas voy a poder jugar videojuegos pero voy a tener que bajarle la calidad a los videojuegos no lo voy a poder jugar a 1024 p con todas las capacidades de texturas de sombras de todo ese tipo de definición al máximo no voy a poder con este procesador voy a tener que bajarle bastante por ejemplo el gta 5 me va a correr acá a, a un nivel muy bueno pero no creo que al máximo de, de todos sus valores posibles entonces, ¿qué voy a hacer? le voy a agregar una tarjeta gráfica ahora y una potente entonces ahora sí voy al Graphics Processing Unit o sea, a la, a la tarjeta gráfica del equipo por supuesto que AMD porque, ¿saben una cosa? ¿saben una cosa? nuestro líder, para lo que usamos Linux que es Linux Torvald, dijo NVIDIA algo que no puedo repetir eh, por lo tanto NVIDIA también ya fue vamos a usar todo en serie, vamos a poner una bastante potente vamos a ir a jugar a lo grande una vega 64 vamos a poner cantidad una por supuesto ¿ven? ya por hacer eso subió al doble el consumo de vatios